¿Qué tal a todos los aficionados y los ferreteros de verdad? Vamos a revisar como cada mes los nuevos productos que nos presenta la marca Trooper en su boletín Promo Trooper correspondiente al mes de mayo de 2023. Les recordamos que los precios pueden variar según en su ciudad donde se encuentren. Estos productos los tenemos en descuentos en la ferretería Los Tecuanes. Por ser productos nuevos, productos de lanzamientos... Y recuerden que también tenemos productos con descuento cada mes y en diferentes temporadas. Así más, comenzamos. Bueno, en este mes de mayo 2023 Trooper lanza dentro de sus artículos estas nuevas presentaciones de clavos negros o galvanizados para... Para concreto en blister por piezas, el clavo de 1 media con 20 piezas, el clavo de 2 pulgadas con 20 piezas, el clavo de 2 media con 15 piezas y el clavo de 3 pulgadas con 12 piezas. También los clavos estándar para madera en blister con cabeza y sin cabeza: el clavo de 1 pulgada con 130 piezas, el clavo de 1 pulgada con piezas y media pulgadas con 70 piezas, el clavo de 2 pulgadas con 35 piezas y el clavo de 2 y media pulgadas con 50 piezas. Con ello tenemos opciones para adquirir en su empaque en menor volumen. Ya ven que a veces para los proyectos no se requiere comprar pues demasiado, entonces Trooper nos da esta nueva opción. Posteriormente continuamos con las cucharas para el bañil de la marca Trooper. La cuchara forjada Filadelfia de 30 centímetros o 12 pulgadas con mango grip y también la tenemos con mango de madera. La cuchara forjada de 20 centímetros o de perdón u 8 pulgadas con mango de madera. La cuchara forjada Filadelfia de 18 centímetros o 7 pulgadas igual. Con mango de madera. Para el sector automotriz Trooper presenta las matracas de liberación rápida, sistema reversible con mango plano en un cuarto de pulgada con 13 centímetros de largo, 3 octavos de pulgada con 18 centímetros de largo y media pulgada con 25 centímetros en el mango. Les Recordamos que este que todas estas herramientas, todas estas matracas, están por encima de lo que marca la norma ASME B107.110. Para nuestro sector agrícola nos llegan las refacciones para fumigadores FUC-252 y FUC-254. También tenemos para FUC-18. Y claro, para los pintores están disponibles las ruedas para compresoras de 1 y 3 octavos de pulgada y de 1 y media pulgada. Nuestros mecánicos también merecen algo de la marca y algo de atención. Si sí, no es que toda la atención porque tenemos un gran sector de variedad en herramientas para mecánicos en esta ocasión ya tendrán los juegos de herramientas de 172 piezas estándar y en presentación milimétrica muy completos con las medidas de un cuarto de pulgada, 3 octavos y media pulgada, todos ellos en su respectivo estuche. También tenemos la opción de 44 piezas mixto con cuadro de 3 octavos de pulgada al igual con su estuche para ser muy portable este tipo de herramientas podemos contar el juego el juego de cuatro piedras montadas para acero de la marca trooper estos ya son libres de hierro azufre y cloro para no contaminar el acero inoxidable Pero claro, si lo que requiere en casa o en el taller es pulir, llega la pulidora compacta de 6 pulgadas con 45 watts en la línea profesional. Incluye una borla de poliéster y algodón para operarse con una sola mano. Sin embargo, si no cuentas con conexiones cerca de tu área de trabajo, la nueva extensión de uso ruto calibre 16 con un contacto polarizado. En longitudes de 6, 10, 15 y 30 metros están disponibles en este mes de mayo. En el área eléctrica también se complementa la línea Lisboa con tres opciones de tonalidades que es blanco, negro y acero. Con placas de dos ventanas de 23 milímetros o módulos, perdón, dos ventanas de 23 milímetros o un módulo que sería su equivalente. También una ventana de 34 milímetros o de 1.5 módulos que es su equivalente. Y de una ventana de 68 milímetros o que sería igual a 34 y 23 centímetros de 3 módulos. Así es como se catalogan este tipo de líneas en esta nueva presentación de la línea Lisboa también con ello llegan los apagadores de dos vías o sencillos en uno, 1 1.5 y 3 módulos como se puede apreciar en la imagen apagadores de tres vías o escalera en uno, 1 1.5 y 3 módulos interruptor para timbles 1.5 y 3 módulos contactos en 1 y 1.5 módulos tomas con dos puertos usb en 1.5 módulos tomas de televisión en 1.5 módulos tomas de teléfono en 1.5 módulos y los módulos ciegos de un módulo o 23 milímetros atenuadores de luz rotativos en 1.5 módulos y para los que prefieren la simpleza llegan las placas armadas con dos interruptores sencillos Interrup un interruptor sencillo y uno de tres vías tres interruptores sencillos también la presentación de dos interruptores sencillos y uno de tres vías o un interruptor sencillo también un interruptor de tres vías o dos interruptores sencillos un interruptor sencillo y uno de tres vías placas con un interruptor sencillo de tres módulos placas con un interruptor para timbre de tres módulos placas con una toma de teléfono de tres módulos placa con interruptor y un contacto aterrizado de un módulo placas con dos interruptores y un contacto aterrizado de un módulo placa con un interruptor y dos contactos aterrizados de un módulo también las placas con dos contactos o también conocidas como duples duplex de tres módulos la placa con tres contactos aterrizados y un módulo la placa con un contacto y dos puertos USB de 1.5 módulos las placas con una Toma de televisión de 1.5 módulos y finalmente el arbotante decorativo de LED para baño tipo barre con un cuerpo de aluminio y cubierta ABS con pantalla de policarbonato con índice de reproducción de color de 80 y con esto ahorras hasta un 87%. Bien amigos, esto es el contenido del promo trooper de. Este mes recuerden suscribirse al canal para mejorar el contenido, compartan el video y para que todo esto vaya mejorando, dejen su poderoso like, hasta el próximo video, recuerden pulgar arriba, nos vemos hasta el próximo